Bueno chicos, tenemos una mala noticia. Han decidido hacer otra ley antipiratería. Esta se llama Boba. Sí, primero la sopa y ahora la boba. boba. Se, ya, se llama Boba porque se llama Best in Original, Blu-ray Authentic. Y quiere decir que es mejor comprar el Blu-ray Original y prohibir, entre otras cosas, aparte de basarse películas de internet. También prohibirán los esto, que es un limpia-DVDs, porque si limpias tus DVDs y los reparas, entonces no compras Blu-rays nuevos, ¿sabes? Y, a esto, y esto les perjudica. No puedes reparar tus CDs. Después también prohíben la segunda mano, la importación, todo lo que se pueda prohibir lo prohibirán también prohíben los porta CDs en los coches porque puedes meter DVDs piratas en ellos y en estos porta CDs lo que tendrás que hacer si quieres llevarte películas en, en el coche y así para viajes deberás llevarte todas las cajas que quieres, todas las cajas con las películas las películas con, la, con las cajas originales o sea imagínate si te llevas esto caben, por ejemplo, 50 películas. Pues, lo, toda, la parte de arriba del maletero, toda la parte de arriba del maletero llena con tu colección de películas para el coche. ¿Esto es lógico? No. Pero ellos quieren hacerlo así. Y lo harán así. O sea, si llevas esto en el coche, te pueden multar en Estados Unidos. Y si usas esto también. Así que así ah, también se puede... también será ilegal publicar nombres de películas en los Facebook y así. Porque los nombres de películas ya infringen copyright porque la gente el, el FBI revisa Facebook y todas las webs estas y dice en las redes sociales y cada vez, cada palabra que tenga algo con piratería. ¿Has visto la última de Batman? No. Bueno, pues eso. Que todo lo que tenga derechos de autor será censurado o no se enviará al destinatario al que nieva escrito. Eso significa que si quieres quedamos para ver esta película, no te saldrá el nombre de esa película al otro. Y entonces eso es un problema. Porque la gente no quedará tanto al cine. La culpa es de esta ley antipiratería. ¿Y qué más? Así que tenéis que hacer marzo blanco para que no la, no la aprueben. Si hacéis marzo blanco, que consiste en comprar todo lo que se pueda comprar físico, no vale cine ni online, ni TV, ni nada. Tiene que ser físico. DVDs, CDs, libros, cómics, todo lo que se, lo que se puede comprar físicamente hasta que, se, hasta que se extinga de las tiendas. Entonces ellos se podrán muy contentos y dejarán de hacer esta ley, ¿vale? o sea, tenéis que comprarlo todo todo lo de las tiendas cine no, no hay tal cine bueno, podéis ir, pero no se el cine no se extingue dura lo que dura en la taquilla y bla bla bla pero, comprad todos los DVDs que podáis todos, todos los cómics que, que podáis todo, todo lo que podáis comprarlo, compradlo hasta que los supermercados queden vacíos de de cultura y eso. Hasta que eso. Ellos se podrán tan contentos que decidirán eliminar esa ley por sí sola, ¿vale? Adiós.